We'll yeah. El segundo crucero destinado a osos y amigos Cruise for Beers, que sale desde Barcelona, ha conseguido reunir este año a más de 200 personas que viajaron a finales de junio por el Mediterráneo Occidental. Todo un éxito para un crucero que tuvo la primera edición en 2012 y que está especializado en el público beer. El viaje forma parte de la diversidad de oferta en cruceros destinados al público LGTB que se halla en proceso de crecimiento, con Barcelona como puerto de salida. Este año han participado beers procedentes de más de 20 países ubicados en Europa o en Estados Unidos, Canadá o Australia, y para los que la capital catalana es un reclamo por la visibilidad del colectivo pero también por su atractivo turístico. El éxito de esta segunda edición garantiza que habrá una próxima. Es el segundo que hacemos, que salimos de Barcelona. Eh, estaremos a, a Francia. Faremos dos paradas allá, Francia y Mónaco. Después al Nema Florencia, anirem a, a Roma, a Nápoles y el último día ya ja da de na, de navegación. Llevó pues, una semana, da diumenja, da diumenja, diumenge, de diumenge, diumenge. Eh, A ver, sortia somos un grupo, aquí son 200 personas, 200 osos y familia, digésimo. Y eh, bueno, era ensagrada a show, fue un grupo, una gran familia y bueno compartir, compartir las experiencias y hasta más yo tenes posible juntos son vacaciones, o si sea, si no haces si no fas la excursión la resta es dubtes entre entrar a la piscina gran a la piscina patita al jacuzzi de, de la guerras, al jacuzzi de la dreta o y eso es si es al día es hasta todo el día a la botana, a, a tumbona a la piscina a los jacuzzis y después ya vos fem cada port por fem una excursión que ya sé que s'apunta, apunta y en cada y en al barco, y después para las nits, es la parte social porque para las nits fa una, un sopar, son taulas de taulas rodonas en cambian cada vez que a la taula que cabo y bueno son gaire dos horas de sopar, per, bueno, per para hablar que has fet durante el día y después fem la festa fem la festa tenemos una, una sala que es dalt alda tot que has veu claro y han vistas a, a tot el barco y a todas las cubiertas y cada día fem una una festa diferente desde IDEN TV entrevistamos a algunos de los pasajeros que nos contaron sus expectativas con el crucero y experiencias anteriores. Pudimos constatar que muchos de ellos repetían la experiencia del crucero, bien procedentes del Cruise for Vías del año pasado o bien de otros cruceros LGTB. Yo soy de Madrid y este es mi octavo crucero. Además, casi todos hechos o bien con Ambient Travel o con Cruise for Bears.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 Entre las diversas actividades que se podrían realizar en el crucero, como excursiones o fiestas, los pasajeros también pudieron asistir en directo a la grabación de un capítulo de la conocida webserie norteamericana Where the Bears Are, que fue uno de los alicientes del viaje. We're a uh, TV Shuggle, Where the Bears Are, and I'm Rick, and I'm Joe, Hi, I'm Ben, I'm Ian,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 and uh, silly, okay. silly yeah. comedy.